Mi nombre es Mara Mejía y represento a los pacientes con el síndrome postvacunación BPH. Este complejo síndrome se caracteriza por la aparición de dolor crónico poco después de la inmunización contra BPH. Algunos de los síntomas se manifiestan con dolores musculares y articulares intensos, fatiga inexplicable, náuseas, cefaleas, mareos y en ocasiones también se llega a presentar desmayos y en algunos casos incapacidad para caminar. Estas pacientes, por lo general niñas, llegan a ser diagnosticadas con fibromialgia, disautonomía, con taquicardia postural ortostática, síndrome doloroso regional complejo, neuropatía de fibras pequeñas y o fatiga crónica. Hemos observado que las pacientes que se les ha llegado a establecer oportunamente un diagnóstico y han sido tratadas con infusiones de inmunoglobulina, así como terapia física, han logrado reducir las secuelas con respecto a las demás pacientes. De ahí la importancia de concientizar a la comunidad médica sobre la existencia de este nuevo y complejo síndrome. En nuestro grupo luchamos por visibilizar a esta rara enfermedad y hemos logrado que se describa este síndrome en la literatura médica. Aún así, requerimos mayor investigación y un tratamiento multidisciplinario que permita a nuestras hijas tener mejor calidad de vida.